Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición más de Referentes, como siempre. Es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares a través de la señal de Avia Yala Televisión. Nosotros en esta nueva edición estamos con un personaje, un joven actor, productor y empresario, que lo vamos a conocer en instantes nada más. Su nombre artístico es José Luis Iñani y nos va a comentar y compartir en estos 60 minutos de su vida, su trayectoria y sobre todo lo cuán importante es aportar a la cultura a través de esos talentos bolivianos que él va también atrayendo en todas esas producciones que muchos de nosotros hemos disfrutado. ¿Cómo estás José Luis? Qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí también para hablar de, del arte del arte de Bolivia, que es uno de los, de los motores por los cuales he hecho muchos de los emprendimientos que ahora tengo. Claro que sí. Bueno, lo vamos a conocer en esta ficha biográfica. Adelante. José Luis Sillani, nombre artístico, nacido en La Paz el 16 de abril, es actor, productor y empresario. José Luis, ¿por qué se Bueno, eh, ese es, es un apellido que me corresponde históricamente. Mi, mi apellido legal es Paredes, pero resulta que mi bisabuelo, Manuel Rigoberto Paredes Iturri, es un gran historiador y cronista, fue el primer mestizo de mi familia. Y su padre, Silvestre, mi eh, tatarabuelo, pues era moreno, moreno, y su madre, Ubaldina, era de tez blanca. Ah, y en ese conflicto de mestizaje que tuvo mi, mi bisabuelo, que no sabía cuál es la razón, empezó a investigar y se volvió un gran cronista y un historiador. De esa forma encontró las raíces de nuestro apellido, en Carabuco ah, que le pertenecía a los caciques Ciñani. El último cacique, eh, Diego Ciñani, en 1801, encabezó un alzamiento campesino eh, contra los excesos de los derechos, a los derechos de, de, de, la, de la parte norte del lago Titicaca por la ex corona española de entonces y los curas, perdieron, se tuvieron que ir en 1801. Diego Ciñani se casó con Paula Paredes y tuvieron un hijo que era Apolinar y para que no lo persiguieran a él, le invirtieron el apellido a Paredes. Y él fue el primer Paredes de mi familia. Si tú vas ahora a Carabuco, al norte del de lado Titicaca, y el lado más profundo, que tiene bastantes misterios, etcétera, este, este pueblo, vas a encontrar esta historia. Y no solo te la van a contar, sino que está la casa de los caciques Iñani y además en el barroco andino de la iglesia de Carabuco se puede apreciar esta historia. Okay. Entonces, de ahí viene mi apellido. Es mi apellido histórico, el cual ya mi bisabuelo buscó eh, recuperarlo. Mis, eh, mis hermanos lo están recuperando, mis tíos también. Y, y de esa forma es que yo también fundo el cacique Iñani, claro. que es un tributo a mi bisabuelo. Para mí, él es el cacique Iñani. Es una recomposición con la historia. Claro. Además, mantener de generación en generación ese legado, ¿no? De esa herencia de, de lo que sería Cacique Siñani. Así es, las raíces, ¿no? Yo creo claro. que tenemos que cuidar lo nuestro. Qué si bien. nos olvidamos de lo que fuimos, mm -hmm. pues nos vamos a olvidar en el futuro de lo que somos ahora. Hay que cuidarlo, respetarlo. Ah, mira. ¿Cómo eras de niño, José Luis? Ah, de, de niño, <risa> pues un poco inquieto. Eh, me gustaba mucho la música. Eh, mi madre es, es pianista estudió también literatura, entonces siempre he estado muy cerca uh, al arte. Mi mamá logró armar la primera orquesta sinfónica de, del alto, ¿no? en una gestión eh, que tuvo en el alto. Ha sido una gran promotora del arte y creo que eso me ha, me ha atraído, digamos, desde un inicio al arte a y entenderla y sobre todo cuidarla y respetarla. ¿Qué te gustaba escuchar de niño? De, bueno, de niño eh, escuchaba eh, de, de todo, ¿no? Eh, mi visa, Bueno, mi abuelo Humberto, el, el padre de mi mamá, le gustaba escuchar música folclórica, uh -huh. veía mucho televisión boliviana. Claro, al sí. Pepe Murillo lo claro. veía mucho, con mi abuelo <risas> le encantaba. Eh, y después he tenido diferentes eh, pues, eh, eh, músicas en mi vida, ¿no? Eh, desde música clásica por mi mamá, desde Wagner, por ejemplo, Rasmaninoff hasta algo más moderno de aquel entonces, pues como Molotov, ah, Olin Biscuit, Korn, <risa> Pink Floyd. he tenido un, un tipo de música variada. Mi mamá siempre escucha música clásica y eso me ha ayudado a acercarme más a esa música. Los primeros años escolares, ¿recuerdas José Luis cómo eran? ¿Eras estudioso, tranquilo? Eh, muy activo. No he sido presidente de mi colegio eh, en mi curso muchas veces. Me han elegido bastantes veces, incluso ya las últimas elecciones yo decía, ¿quién no quiere que sea el presidente? Lo que pasa es que he logrado hacer, Ignacio. Ignacio. hacer una buena gestión como presidente de mi, de mi curso, de todos los cursos que estuve. Ya que, por ejemplo, había <risa> el problema de los bancos que eran duros, entonces yo agarré y dije, hagamos una fiesta y con los fondos de la fiesta compremos nuestros almohadones. Compré los almohadones para los asientos de mi curso, también eh, bolas de básquet, de béisbol y de fútbol. Porque Muy yo bien. lo que entendía es que en el recreo todos corrían para que, ver quién se quedaba con la pelota y el que no, pues se quedaba sin jugar. Entonces yo dije, si financiamos, con fiestas que las organizamos nosotros, podemos tener nuestro propio equipo. Entonces la gente me quería, siempre trataba de igualar también los promedios, la gente que le costaba un poco más, los juntaba con los mejores de la clase. Claro. Esa este ha sido más o menos mi, mi vida en, en el colegio. En el colegio, ¿no? Sí, activa. Te ibas destacando ya como un líder, ¿no? Porque otros estudiantes generalmente es como que, como está así, lo dejan o, o esperan que, que sean las propias... Entidades encargadas de solucionar esto, por decirte el dueño del colegio, los directores. Tú estabas más bien eh, buscando otras maneras para poder dar la solución que era una problemática general de tu curso. Así es justamente, ¿no? La solución, no sé si como un líder, pero sí una persona con iniciativa sentía que se podían hacer cosas y las veía de una forma razonable cómo llegar a obtener esas cosas como por ejemplo los almohadones o las, eh, las bolas de básquetbol, fútbol wow. y otras cosas que me pedían que veía la fórmula de solucionar ese problema y creo que ese espíritu es un espíritu de emprendedor. Un emprendedor siempre busca solucionar problemas, uh -huh. y no solo solucionarlos, sino también buscar monetizarlos. Uh -huh. En este caso, pues estar en el colegio no buscaba monetizar, claro. pero sí tenía mucha Materializar iniciativa. Materializar para, para un beneficio común, digamos. Así ¿no? es, mucha iniciativa para que todos estemos bien. Y en ese ámbito de la iniciativa, desde joven, ¿nunca sí. te animaste a incursionar en la política? Eh, no, no, no, nunca ha sido. Porque vienes de familia que ha representado en su, aquí en La Paz también. Sí, mi padre. Una figura muy importante, ¿no? Mi padre ha sido un gran político, más que un político, ha sido un gran administrador. ¿No? mi padre se levantaba muy temprano a, a, a, iba a trabajar, era alcalde ¿no? del alto en tres gestiones si, si no mal recuerdo, ha sido diputado también. ¿tú qué edad tenías? yo debía tener unos 10, 12 años 15 hasta ¿Lo casi ¿lo veías mucho en todo ese tiempo? la verdad, esa es la parte triste no lo vi mucho a mi padre sí. ¿no? el problema de, de ser una autoridad es de que eres una autoridad 24 horas, claro. incluso cuando estás durmiendo. En cambio, cuando vas a un trabajo, trabajas las horas y después tienes tu vida privada. En el caso de la autoridad, no. Entonces, lo llamaban en la noche, pasaba alguna cosa, se levantaba muy temprano, tenía ese hábito y administraba muy bien. Mira, cuando él fue prefecto, me acuerdo, si no mal recuerdo, creo que lograron ejecutar 120% del POA, o sea, el 100% más el 20%. Eh, ¿Y cómo lo hizo? Ejecutando. Yo me acuerdo que en la mesa de mi padre era muy eh, ejecutiva. Uh -huh. Las reuniones eran muy al, al grano claro. y se sentaba y no, no iba a lugares a hablar, etc. Era más de escritorio. Entonces, no sé si lo podría ver como un político, sino uh -huh. lo vería como un buen administrador. Uh -huh. Y así ha logrado salir ¿Y, muchas y en cosas en el tú? alto. Esa línea pues, uh -huh. me la ha contagiado mi, mi padre. ¿Y no, no te animarías...? A la política, la política para mí creo que ha dividido a mi familia. Mm. Un poco nos han eh, dicho de una cosa y de la otra, mm -hmm. creo que no. Yo creo que si, si se quiere aportar al país, se puede hacer desde un emprendimiento y sobre todo desde el tema cultural, claro. porque sin cultura pues Bolivia se nos muere, sí. porque los artistas son los que nos mm -hmm. ayudan a decir que... ¿Quiénes somos en este tiempo? ¿Qué vemos? ¿Qué olemos? Claro. Entonces tenemos que promoverlo. Y eso es lo que ha hecho mi madre, mi padre también. Y creo que esa es mi labor ahora. ¿Y de adolescente cómo eras? ¿Rebelde? Eh, no mucho. ¿O súper tranquilo? Eh, siempre he organizado cosas. no. Yeah. Eh, hacía de eh, este, este tema de las fiestas. Me fue después muy bien. Tenía <risas> mi, mis bandas de, de rock o alguna actividad a, a, así. También abrí una cevichería, un puestito con yeah. mi exnovia. Eh, estuvimos casi tres semanas hasta que un sindicato nos dijeron que teníamos que tener permisos, <risa> pero eh, lo intentamos. Después saqué otro emprendimiento de regalos para novios, ¿no? que cada mes no sabían qué regalar, entonces claro. les, hacíamos, les hacíamos trabajar la, a la abuelita de mi exnovia ¿no? para que haga el, los muñequitos, las almohadas, ah. con las figuritas de, de los novios. Y así tenía una serie de emprendimientos que siempre trataba de buscar, monetizar, eh, emprender y también claro. ver, digamos, qué es lo que pide el mercado solucionar. ¿Cuándo llegas a ese roce de, de, de acercarte a la música? ¿A qué edad? Así de decir, me gusta la música también, aparte de las actividades cotidianas que estoy realizando. Eh, mi madre no fue una de las primeras claro. promotoras, ella es pianista del conservatorio, siempre estaba tocando, siempre mm. me llevaba a las orquestas y a diferentes intersticios culturales, entonces, siempre me ha acercado eso. Hasta que mi, mi abuelo eh, tuvo la iniciativa de regalarme una guitarra chiquitita ¿no? uh -huh. y empecé a tocar. Él me decía, eh, va a ser el cantorcito de los 100 Barrios, me llamaba mi abuelo. De esa forma es que ahora estoy escribiendo una dramaturgia de teatro musical que el siguiente año la estoy estrenando y se va a llamar así, justamente, El Cantorcito de los 100 Barrios. Qué bien, qué bien. ¿No? Y estoy tratando de poner algunos temas que han sucedido en los 80 y sobre todo decir muchas cosas que se necesita decir mediante una obra y sobre todo generar empatía. Sin Entonces, duda. mi abuelo, mi, la parte de mi mamá también ha sido muy vital para Ajá. que me pueda desarrollar en el tema artístico. Sí. ¿Recuerdas eh, tu primera presentación en el escenario? ¿A los eh, cuántos años? Eh, ha haber sido unos... Eh, ...diez, ocho años, eh, estudiaba canto en la Academia honer ...con la Vicky Lanza, una gran sí. eh, precursora del teatro musical. Eh, estuve ahí como unos, eh, pues no sé, dos, tres años... ...cantaba canciones de Pablito Ruiz, si no me equivoco. <risa> fue así una cosa, sí. Después, poco a poco, ya me fui especializando en... Estudiaste en teatro te también con Cristina Rota, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo eh, soy abogado. Terminé sí, sí. el colegio y me fui a la UNSA... Entré a la UNSA eh, con examen de, gra eh, o sea, de ingreso perdón, y también a la Universidad Real Mayor y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Eh, en esa Universidad de Sucre saqué la quinta mejor nota de ingreso. Estudié Derecho, eh, me especialicé después en, en el tema penal durante dos años y después me fui a España ¿no? por azares eh, de la vida y ahí estudié un, un máster en bolsa y mercados financieros. Sí, sí. Después me fui a Pensilvania, en Estados Unidos, y estudié finanzas internacionales. Después volví a España y estudié eh, un segundo máster en artes escénicas y ahí es donde la conocí a Cristina Rota, quien me formó como, como actor. Y ahora estoy con Broadway, que la idea es formar a muchos artistas de teatro musical. Y este pues diciembre vamos a presentar El Rey León como nunca se ha presentado. Sí, ya está dando que hablar, ¿no? El tema de esta producción que estás creando tú. Sí, sí, ha costado bastante desde el punto de vista del planteamiento, ya que hay muchas cosas que, que había que hacerlas desde cero, desde escaletas de regiduría, etc. Pero lo que sí me ha gustado a mí y, y también a la gente del teatro es que la gente está empezando a trabajar de una forma un poco más técnica, entonces nos hemos podido entender y también ha habido un buen eh, aprendizaje ¿no? de, todo, de todo el equipo técnico del teatro, de ver cómo trabaja en España en el tema uh -huh. de puestas escénicas. El siguiente año estoy viendo de sacar una escuela ya, no, que lindo. va a ser la escuela de, de Broadway para uh -huh. teatro musical, porque estimamos que el 100 año vamos a hacer más de 40 shows a nivel nacional, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Y el 2024 estimo hacer más de, de, de 100 shows, por ende necesitamos más artistas. Claro. En esta oportunidad eh, tenemos, todos los artistas son profesionales que salen de diferentes escuelas. ¿Hay alguna cosa que nos gustaría mejorar en, en las formaciones artistas? Eso es lo que vamos a empezar a encaminar el siguiente año. Ah, qué bien, qué interesante. ¿Hay mucho talento en Bolivia? Hay demasiado, hay muy buen talento. Nosotros con Broadway, por ejemplo, mi objetivo más allá de socializar el mensaje o, o generar un espacio de empatía en función a la obra es hacerle justicia a los artistas bolivianos. Porque tenemos grandes artistas que son de la talla internacional, de la talla de Broadway de Nueva York. Entonces queremos hacerle justicia y queremos que la gente escuche y vea ese talento. Ya lo hemos hecho en Rente, ahora lo vamos a hacer en El Rey León. Por ejemplo, Giovanna Angola, que es una gran cantante, tiene una gran trayectoria, va a hacer el papel de Rafiki. La gente cuando la, la, la escucha se queda asombrada. Entonces, nosotros con Broadway también estamos manejando la imagen de nuestros artistas y haciendo ese, es ese tipo de espectáculo de nivel internacional, pero aquí en Bolivia. Claro. Y lo hablábamos, Extracámara José Luis. Te decía ya en Argentina, por ejemplo, Buenos Aires ya es una cultura, ¿no? El, el llegar a, a, esta, a esa hermosa ciudad y decir voy a ir al teatro. ¿Por qué? Porque ya tienes inclusive las academias que hacen teatro musical que ya son reconocidas y que todo el tiempo están trabajando obra tras obra. Y aquí en Bolivia todavía nos falta eso, pero son muy pocas las academias como la tuya que están arriesgando y también es una inversión fuerte trabajar en Bolivia para poder armar de manera... Eh, propia, ¿no? Porque es, es tu emprendimiento. Claro. No aquí, solamente son tus ideas, cuesta también. Eh, cuesta. Y te arriesgas. Es, es, hay bastante riesgo, ¿no? eh, Eso sí. Pero lo que sí eh, también es, eh, hay una, hay una gran ausencia de, del mm. teatro musical y del teatro y de, de, de, de, del arte en Bolivia lamentablemente debo decir que en la, la Paz es la capital cultural de Bolivia y en otros lugares de Bolivia se hace arte pero muy poca sí. entonces el mercado es muy pobre el, me, el mercado eh, es un mercado que, que se necesita desarrollar yo siempre digo muchos de los eventos artísticos que hay casi un 70% son gente que está cercana al arte o son bailarines, o son cantantes o alguna cosa pero no debería ser así. La cultura de consumo también es, es baja. ¿no? Debería ser que el 70, 80% sea gente que no le gusta el arte, pero va por entretenerse. entretenerse claro. Eso es. Porque dinero sí hay. Sí hay. Y hay dos tipos de ocio. Si quieres, este, este el tema artístico de arte, no, para ir a ver una obra o lo que fuera. Y también está el deporte. Entonces, hay gente que paga bastante dinero para ver eh, partidos de fútbol. Con ese mismo dinero también pueden ver arte. O también van a ver películas internacionales, pero también podríamos ver producción nacional. Sí. En el Rey León nosotros no queremos que vengan a apoyar la producción nacional, sino queremos que disfruten. Disfruten, porque la producción es buena. ¿no? Los grandes artistas que los van, a ver, los van a ver en diciembre son muy buenos. entonces Es una obra para ir a disfrutar, no es para Qué ir lindo. a apoyar. Es como Utama, no sé, claro, la ¿no? película sí, sí. es una película genial es una película para disfrutar no es una película para apoyemos lo nuestro mm. entonces ya cada vez está subiendo el nivel artístico ¿no? eso es y la gente también el mercado está empezando a confiar en consumir este tipo de productos claro no tú has, ido, has dirigido los musicales Rain, Chicago Grace Mulan Rouge y el rey león en Bolivia y hablábamos eso no que estas producciones esa apuesta que tú haces lo haces también por pasión no también, ¿no? También es por pasión y porque, como te decía, es, es un deber. Uh -huh. Es un deber de todos mantener y cuidar la cultura y sobre todo promoverla. Eh, yo siempre creo que si Bolivia no hay arte, no hay cultura, Bolivia uh -huh. se nos muere. ¿no? Los artistas eh, están muy mal pagados, si quieres. No hay un gran mercado y uh -huh. son realmente los únicos que nos ayudan a poder documentar lo que, estamos, eh, lo que está sucediendo en este entonces. Si nosotros ahorita queremos ver qué ha sucedido en Roma o cómo eran, etc., es gracias a los artistas, claro. no escultores, pintores, etc., hasta literatos. Entonces necesitamos, yo creo que más que por hacerlo, por una pasión, es por una responsabilidad social que tengo con la, claro. con la sociedad y, tal, y también inculcar a mucha gente de empezar a cuidarla y consumir arte boliviana. Sin duda, ¿no? Para la gente, eh, la invitación es 8, 9 y estaríamos esta noche también compartiendo el Rey León. Sí, sí, así es. 8, 9 y 10, ¿no? Sí, o bien. 8, 9 y 10, 10 y 11. 11 y 11. 11 ¿no? de diciembre, son cuatro fechas. Qué lindo. Y probablemente vayamos a habilitar una más porque ya tenemos ya. el 90% de las entradas vendidas. Qué genial! O sea, solo me faltan las partes extremas. De aquí se va del estudio José Luis, ya directo para poder disfrutar con toda la gente que estaba esperando esta gran producción. Vamos a hablar más adelante de Rey León, pero cuéntanos, ¿es difícil trabajar con 65 artistas que van a estar en la puesta de escena? Es difícil, es difícil como en todo. El, el tema, como siempre digo, es un tema de organización. Uh -huh. Entonces, tengo muy buenas eh, direcciones en cada uno de los sectores Estamos muy bien organizados, tengo eh, hecho muy buenas invitaciones a diferentes artistas, uh -huh. eh, está todo bajo control, es, son muchas personas, pero hay un orden... ¿Tú estás dentro Se en, en escena? Voy a estar en escena también, eh, yeah. en esta oportunidad, también, no es, somos bastantes, o sea, por ejemplo, está el, el Pablo Iturri, Pablo Iturri es el guía de percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, o sea, yeah. es el que guía toda la percusión. Él va a ser, por ejemplo, el percusionista en el Rey León en diciembre. Es un elenco pues, de primera. Son artistas profesionales que han estudiado en diferentes academias o tienen una experiencia larga, que han hecho que este espectáculo pues, sea magnífico. Y en diciembre pues, la gente lo va a poder disfrutar. En, en esta entrevista lo que veo en ti también es no solamente, ya te lo decía, hace muchos años yo conocía tu trabajo, no solamente veo el talento, sino veo la capacidad de poder agrupar y reconocer el talento de otro. Muchas veces en estos espacios generalmente eh, ya los virtuosos tienen cierto ego profesional. En cambio, tú más bien estás intentando que los mejores estén dentro de tu equipo. Claro, es que de eso se trata. ¿no? Eh, es, es, es, somos, tenemos que crecer juntos. ¿no? no es uno o el otro, es, son, son todos juntos. Cuando volví a activar Broadway después de la pandemia... Hablé con todas las academias de danzas, de teatro claro. eh, y también profesores de canto para buscar sinergias y decirles, eh, rememos juntos. Claro. Porque al final el mercado es nulo, uh -huh. es nulo, entonces tenemos que apoyarnos. Y hay que reconocer, hay bastantes artistas que tienen una gran trayectoria y como te digo, hay que hacerles justicia. Sí. Entonces Broadway, más allá de hacer la eh, propuesta ahora del Rey León, es mostrar estos artistas, estos grandes talentos que tenemos en Bolivia, de, la, de talla internacional, sí. y los van a poder ver en diciembre en el Rey León. Ahora, ¿también has estado con emprendimientos digitales? Sí, he estado, eh, y sigo, ¿no? Eh, en España, eh, después de hacer el máster en finanzas, eh, bueno, en Estados Unidos, abrí una aceleradora de startups en Málaga, ya. Silicon Málaga, y ahí empezamos a desarrollar eh, pequeños emprendimientos digitales, ya. en los cuales eh, pues, eh, empezamos a hacer un, un pivote, a vender código en toda Europa. Eh, tenía un, un grupo de programadores. ¿Qué es el startup? Una startup es una institución que ofrece un producto o un servicio en un contexto de extrema incertidumbre. No es una empresa. Es algo que se está formando y va empezando a explorar. Uh -huh. Porque una startup lo que hace es como un experimento científico, si quieres, es experimentar con el mercado y ver qué funciona y qué no. Los experimentos cómo digitales... cómo lo llevas a lo digital, exacto. Claro, es, los digitales uh -huh. normalmente son, eh, por ejemplo, son catalogados como startups. Por ejemplo, cuando salió Facebook, era una cosa fenomenal. Ya me acuerdo que al principio nadie sabía cómo monetizaban y de qué ganan, decía. Claro. Incluso hace unos años, cuando hicieron el juicio a Mark Zuckerberg, decía, ¿cómo ganan? Claro, es una empresa de, de marketing, de publicidad. Pero ha empezado a tomar forma. Claro. Pero no sabían. En el camino. Eso, es, es, es incertidumbre. Pero también hay otro tipo de emprendimientos. Por ejemplo, ahora estoy hablando con una bioquímica boliviana que ya se va a graduar de la católica que estamos viendo la forma de las algas estas de la, de, la, de los sapos en el lago Titicaca, justo en el norte, en Carabuco. En <risa> por tu y vuelves sí, a tus raíces Se pueden sacar eh, no sé qué química, un hidrógeno y no sé qué yeah. me explicaba, que puede ser como un combustible energético o es una energía alternativa. Pero puede que funcione, puede que no. ¿Cómo monetizamos? ¿Qué tan caro es? No se sabe. Entonces, por ende, es una startup. Y al momento que se logre consolidar esta, esta institución, el producto o el servicio, ya se sabe con claridad: ya no es una startup, sino es un, un negocio. Claro. Es un modelo de negocio sostenible y ahí ya se vuelve a una empresa. Claro. Es una startup, como te decía, es una institución que ofrece un producto o un servicio en un uh -huh. contexto de, de extrema incertidumbre. Bueno, querido José Luis, vamos a continuar nosotros con el programa. Me hubiera una pausa comercial, pero en un ratito más quiero que te voy a dejar aquí al aire, que vayas pensando qué es Cacique Siñani para ti en lo personal, ¿ok? Más allá de la historia que me has contado, el proyecto que tienes como fundación, Cacique Siñani. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de referentes. Aguárdenos unos segundos. ¿Qué? Mira, no sabía eso. Sí. Ay, qué, sí. proyecto, qué interesante. Aquí tengo Bolivia Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más de su programa Referentes. Está con nosotros José Luis Iñani, el nombre artístico de nuestro invitado especial, y obviamente todos lo conocen. Bueno, inclusive justo ahorita me acordaba, has participado en un reality, ¿no? Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, el 2013, sí, en Unitel. Sí, en, claro, en la red de Unitel. Llegaste hasta la final. Eh, llegué hasta, eh, creo que eran eh, como unas semifinales o octavos, ¿no? Claro, me acuerdo algo así, como ¿no? Era, sí. ¿Y cuál era la canción que me, era eh, eh, ¿Cáncer Ross? No, no. ¿Cuál esta, era? Eh, como yo nadie te ha amado. ¿Cómo? Claro, sí. Hace, hace tiempo, Qué presentación, Sangala, que... Bueno, de, del 2013 hasta ahora ha sido... Ha sido, ...creciendo sí, muchísimo más. En todos los aspectos, sobre todo en el actoral y también financiero. Sí, claro, ¿no? Pero bien, bien, porque todo el mundo cuando... Eh, te escribían, te apoyaban y era así, ¿cómo pues José Luis? luego ¿Si queremos tenerlo a José Luis. De verdad, de verdad. Y tu presentación fue espectacular. Yo recuerdo muy bien, vi ese programa. Sí, sí ha sido una experiencia bonita, mm. sobre todo que he podido conocer más a Santa Cruz claro. y a su gente. Y he compartido mucho el tema de entretenimiento y espectáculos allá. También, ¿no? Sí. ¿De cómo te animas a crear el Centro Cultural Cacique Siñani? Eh, me animo yo vivía en Málaga bastante tiempo, casi cuatro años de mi vida he estado allá, con el emprendimiento que te hablaba. Y faltaba algo, ¿no? Yo una vez estaba eh, viajando por Europa y decía, hay varios lugares de mexicanos, comida mexicana. claro Y yo decía, debería haber algún lugar también de comida boliviana, en, en diferentes lugares de, de Europa. Entonces, siempre he tenido ese... Ese deseo de abrir un lugar en el que la gente pueda ir a comer, eh, comida nacional, y tener una experiencia completa cultural de lo que es Bolivia. Uh -huh. El objetivo del cacique señal y más allá de lo que, a lo que te hablaba en un, a un momento atrás, que está inspirado en la recomposición histórica de nuestras raíces es también poder exportar nuestra cultura. Sí. O sea, mi objetivo realmente es tener algún día, ojalá pronto, uh -huh. eh, un centro cultural boliviano que es gastronómico, de artes escénicas, visuales y todas las artes, en Málaga, en Tokio en Singapur, en diferentes lugares, para que la gente pueda entrar y conocer a Bolivia. Claro. Pero no solamente la Bolivia antigua, sino la Bolivia de vanguardia. Claro. Y en ese concepto es que he planteado el cacique señal. Y las paredes están decoradas por artistas visuales, modernos, contemporáneos. Eh, hay, es, eh, hay, una es, eh, hay un escenario para teatro. Sí. Grandes artistas dramaturgos eh, han presentado obras ahí. Eh, hay conciertos, etc. Es un espacio para artistas de vanguardia. Realmente. Y también no tradicionales que se han apropiado del espacio cultural. Ese es el objetivo y de esa forma es que nace, llevar la cultura boliviana a todos los lugares del mundo. ¿Cómo los podemos encontrar en las redes para nuestra audiencia, la gente que nos ve en todo el país, que también quiere venir y ser parte de esta experiencia del Centro Cultural Cacique Señani? Estamos en todas nuestras redes como Cacique Señani, en TikTok, Facebook, Instagram, en la página web también. también. Y estamos en la Plaza del Estudiante, esquina Batallón colorados y estamos eh, con la proyección de abrir eh, muy pronto, también en San Miguel, una sucursal. Y, y esperemos también a, en el 2024 poder tener una sucursal en Santa Cruz. ¿No? El objetivo es como en todos Las los familias, caciques, claro. sí, y tener la experiencia cultural completa, que tenga teatro, que tenga cine, porque también proyectamos cine, eh, que tenga un espacio de ensayos, o sea, que sea un espacio para que los artistas se lo puedan apropiar. Eso, eso es lo más importante. Bueno, eh, estamos ya entrando al sector que se llama tertulia de nuestro ya. programa. Hemos puesto tu fotografía durante la semana y muchas personas te han reconocido, obviamente, y han escrito algunas preguntas que te las voy a ir diciendo. <risa> si no quieres responder, le no, no, un que... sorbito. Vale. Esa es la hermenéutica del, del, de los vinos. <risa> Pero antes, ¿por qué brindamos? Eh... Por, yo creo que por el arte boliviana que no, que no muera nunca. Que no muera nunca el arte boliviano. Salud. Igual todos los vinos son de productores del sur del país de Tarija. Qué rico. Tanto. Bueno, la primera pregunta viene de Carla Lozano. Bien. Ah, me dice la productora, vamos con la rejilla de Tertulia y de ahí vamos a inicio a las preguntas con nuestro invitado especial. Carla Lozano, desde Cochabamba, te manda un abrazo gigante y pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la escena que anhelas hacer? ¿La escena? escena. de, de que Te de, encantaría, no sé, una escena que tú digas, la tengo que hacer sí o sí. En teatro. Ya, sí, no sé, el, como, el, como todos, la de Titanic, digamos, un ejemplo te estoy dando. Una escena que tú digas, esa la tengo que hacer, no sé, de aquí, al corto, largo eh, plazo. Hay una escena que sí me gustaría hacer, no interpretarla yo, pero ya la quiero ver. Eh, estoy escribiendo esta dramaturgia del Cantorcito de los 100 Barrios uh -huh. el siguiente año es mi segunda dramaturgia hay una escena muy bonita que es la de Yolanda que pierde a su hija y la tiene en los brazos uh -huh. ¿No? eh, ¿tú la quieres dirigir? No, sí, la, la estoy escribiendo y también a la, a la quiero dirigir ya tengo a la persona que lo va a hacer eh, la Giovanna Angola ¿te visualizas tú cuando y vas escribiendo la, la tengo, los personajes? ¿no? es bien triste, es una historia bien bonita quiero decir muchas cosas hay que decir muchas cosas y sobre todo documentarlas y hay una escena, la escena del final, escena en realidad, ¿no? la tiene entre sus brazos su hija, la Chascañawi, así es el personaje de la hija. Y Giovanna, eh, bueno, Giovanna este es Yolanda, Giovanna es la, la actriz, la tiene en sus brazos, muerta su hija, mientras dos frentes políticos siguen discursando en ideologías y, y diferentes directrices y olvidándose de lo más importante, la vida. Y ella termina cantando el Gracias a la Vida. Ah, qué lindo. Esa escena es la que el siguiente año la vamos a poder ver en agosto con el cantorcito de los 100 Barrios. Ah, qué genial! ¡Qué sí. lindo! ¡Qué espectacular! Roberto Morantes de La Paz te manda un abrazo gigante y dice, ¿A qué actriz soñarías besar? ¿A qué actriz? Ocha. A ver, puede ser internacional, tal vez tienes ahí algún crush... Entonces, o si va no a tu vino, me dice no la sé, productora. La actriz. ¿Qué pues, no, no lo sé, nunca me he puesto a pensar. A muchas, ¿Estás a en pareja? No, ahora no. Estoy soltero. Llevo mm. bastante tiempo. Entonces, soltero. ¿qué actriz podrías? Así como que digas, a ella sí. Eh, darle un beso, mucha. No se me ocurre ahorita. <ríe> a ver. Eh, Aquí han admitido de todo mis entrevistados, te cuento. en Todas las ediciones que hemos tenido. Eh, si tuviera la oportunidad. Pues no sé, la verdad, no sé, hay, hay muchas chicas muy, muy bonitas, bolivianas sobre todo. No sé, prefiero no decir y tomarme no, un... un <risa> saludo, un buen salud, pero un buen soro. Ahí está el beso. Muy bien. Carlos Cuellar desde Santa Cruz pregunta ¿Cuándo va a haber una producción espectacular en mi capital cruceña? En Santa Cruz vamos a presentar eh, Jesucristo Superstar uh -huh. la segunda semana de abril. Eh, en el colegio Eagles. Y ya desde el siguiente año vamos a empezar a mover Broadway, Bolivia, en Santa Cruz. Tenemos 15 fechas ya eh, reservadas en el Eagles, que es el teatro que un poco nos ha brindado todas las condiciones que pedimos para hacer este tipo de producción. Claro. A ver, eh, Carla Heredia pregunta lo siguiente. Profesionalmente, ¿a quién admiras? Profesionalmente, ¿a quién admiro? Eh, uf. Eh, a, a Macron tal vez se me ocurre ahorita Emmanuel Macron, no sé si se uh -huh. pronuncia así es el presidente francés oh, yeah, yeah, claro el presidente francés eh, me gusta, es una persona eh, muy centrada, eh, tiene un tipo de política que a algunos les gusta o no pero es un gran analista financiero, eh, tendría varios, no eh, otro que me, se me ocurre es Amancio Ortega, el dueño de, de Sara eh, otro, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Elon Musk también. ¿Y en, tu, y en el ámbito artístico aquí en algunas? En el ámbito artístico, eh, que haya llegado en el te, en contexto boliviano, por ejemplo, ¿Mm? o internacional. Eh, boliviano, eh, uff, a ver, lo, me gusta mucho el trabajo de Ángeles Fabri, por ejemplo. Tengo un cuadro de ella, es hermosísimo, es una persona muy dedicada al arte su hijo también, Juan Fabi, es muy, muy, muy bueno, pero yo creo que ella podría ser un referente desde el punto de vista del arte. El Ale Loaiza también es otro gran uh -huh. profesional artístico claro. que ha hecho una gran película, Otama, siempre eh, eh, se lo digo, eh, estoy muy admirado. Hay bastantes personas de las que admiro y, y aprendo también, ¿no? Tendría una lista muy, muy grande. <risa> muy larga. Sí. Sofía Orellana desde Santa Cruz te mando un abrazo gigante. Y pregunta lo siguiente, ¿cuál es el personaje que más te gustó interpretar? El personaje que más me ha gustado interpretar es el de Roger, de Rent. ¿Por qué? Eh, porque es un papel eh, que me ha, eh, he tenido que estudiarlo desde todos los puntos de vista. Es una, una persona que tiene VIH, ¿no? yeah. el personaje, y está inspirado en la bohème de Puccini. No, Es una ópera de 1886, si no me equivoco. Que, donde el personaje es un bohemio, eh, pobre, soñador, escritor, eh, pintor. Y en el, la versión moderna de esta ópera, que es la de Jonathan Larson uh -huh. Rent, pues moderniza a este personaje, en vez de que se llame Rogelio, se llama Roger. Y encarna a este personaje bohemio también, obsesionado con el arte, pero que tiene VIH. Y para eso yo he tenido que hacer un estudio y me he tenido que reunir con muchas personas eh, de, de la comunidad de VIH y, y para conocer cuál ha sido su realidad. Y poder, con todo el respeto y su, siempre su venia, poder interpretar un papel y poder transmitir y te, tener un espacio de empatía con el público de lo que vive una persona que tiene VIH. Uh -huh. ¿No? eh, entender que no es que se contagia, sino se transmite. Entender cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA. Cómo es cuando una persona de repente tiene eh, el VIH. O sea, ha sido un estudio de personaje que me ha gustado mucho uh -huh. interpretar. ¿Qué te ha llamado la atención de aquello? De lo que más me ha llamado la atención es... es de esas historias que has conocido tú. Lo que más me ha gustado, la verdad, es ese, ese, ese hambre por vivir. ¿No? A veces nos olvidamos de muchas cosas eh, y lo más importante eh, que también a veces nos olvidamos es vivir. La gente, digamos, que en los 90 no tenía mucha esperanza en el VIH o no sabía de qué era, tenía ganas, deseos de vivir. Cuando me contaban su, sus historias, yo sentía eso, ¿no? Ese deseo de vivir, de valorar la vida. Uh -huh. Y así he querido transmitir eh, eh, a, en el personaje que hice. Por ejemplo, hasta ahora me acuerdo de una de las chicas que me contó que, que tenía VIH. Ahora toma medicamentos, etcétera, es más controlable. Y ya la transmisión es casi nula. Me contaba que cuando tuvo, se le cayó al mundo, no sabía qué hacer, veía todo oscuro nos le costaba levantarse claro. y ahí se planteó el punto, de, quiero vivir, quiero vivir, ¿no? Entonces a veces uh -huh. nos olvidamos, ¿no? Hay mucha gente que entra o en depresión o no valora el hecho de estar vivos, ¿no? Y yo, y, y, y yo con ese personaje he tratado de, eh, de interpretarlo, conocer muy bien a una persona de VIH y poder compartir con el público esa energía y creo que Qué se bueno. ha logrado, me ha Qué gustado lindo. mucho. Sí. José Luis Angol uh, Argandoña, desde Cochabamba, te manda un abrazo y dice, ¿en qué escenario te ves de aquí a cinco años? De aquí a cinco años, pues me veo abriendo eh, un, un quinto cacique señale, yo creo. Mi objetivo es tener un teatro grandote, gigante, como para más de 500 personas, con una fosa enorme, con todas las condiciones para seguir produciendo arte. Yo creo que mi objetivo eh, eh, en la vida, sobre todo, es prom eh, promover, producir y cuidar el arte que hace Bolivia, mm -hmm. ¿no? Y el cacique Señani solamente es un vehículo para poder llevar a varios lugares del mundo. Me encantaría en cinco años poder abrirlo en otro lugar que no sea en Bolivia. Y así es como lo veo. Qué bien. María Luisa Flores, te mando un abrazo gigante. Manda un saludo también, dice a tu papá, que lo recuerda con cariño. Y dice, ¿cómo está el corazón de tu entrevistado Oscar? Me pregunta. ¿Cómo va? Ya lo habías respondido, pero ¿cómo está el corazón? Una cosa es que uno no tenga pareja, pero siempre el corazón late por alguien, ¿o no? Eh, eh, en mi caso, eh, ah, eh, bueno, no sé, si algo que... Vamos, un saludo, Marcasti. no quiere responder. Un poco complicada la, la pregunta. Y de... Y decir que, bueno, mi padre ahora está en España y que eh, le voy a hacer llegar los saludos. Justamente está un poco enfermo, está con COVID, mm. pero está todo controlado, ¿no? Claro. Ya se ha retirado de todo lo que hacía aquí, así que siempre recuerda a Bolivia y a con su cariño. ciudad del Alto con mucho ¿no? cariño y mm. respeto. Claro. La ultimita, eh, Valeria, desde el departamento de Potosí, dice, ¿eres enamoradizo? Yo creo que sí, ¿no? Eh, si no, ¿qué sentido tendría la vida si no nos enamoramos de todo lo que hacemos? Eh, y yo cuando entré en finanzas, al principio no me gustaba mucho, pero sabía que era el rumbo el que tenía que, uh -huh. que entender, ¿no? Eh, Cómo funciona el dinero, de qué va la bolsa. Hasta ahora me sigo dedicando en las uh -huh. mañanas el tema financiero. Entonces me he obligado a, a, a querer y apasionarme en las finanzas y me he enamorado y en todo lo que hago trato de darle ese, ¿no? Ese sentido, el lograr enamorarme, porque sin sin amor pues creo que no se pueden construir muchas cosas. Así es, ¿no? Y en tu tiempo completo, sí. ¿qué haces? Porque vas viviendo eres abogado, máster en finanzas, sí. máster también en, en el tema escénicas. de artes escénicas. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo divides ese tiempo para poder estar entre números y tablas? Es, es difícil. ¿no? Esa es la primera razón para la que estoy soltero, por ejemplo. No, no tengo una vida social muy activa, pero sí he logrado digamos, enfocarme eh, eh, mi tiempo, y sobre todo mi mente, en ciertas cosas. Claro. Cuando empecé a, hacer, bueno, a, a mover código en España, entendí cómo los programadores eh, trabajan en una metodología que se llama Jive. Y ahí logré eh, aplicarla a mi día a día, no enfocarme 20 minutos o media hora a ciertas tareas en específico y poder ejecutarlas y poder cambiar el chip cuando estoy en el tema financiero, claro. cambiar el chip cuando bueno, estoy en el tema artístico. Creativo. Y alguna vez, eh, tema legal, ¿no? que eh, me defiendo o ayuda en alguna cosa o hago contratos, aunque de dos años ejercí como abogado penalista, pues sigue sí, el abogado. Late adentro. por ahí también. Sí, sí, siempre. Pero no te vería yo, lo eh, sé, los celos jugados con tu maletín, sí. digamos, yendo a una audiencia. ¿o? Estuve, estuve, estuve. Sí, pero, pero ya el perfil que tienes y la gente, sería raro verte ahí entrar después de una noche antes que has estado con los aplausos, ¿no? Sería, ¿no? Pero yo creo que siempre digo, ahora estamos en un momento en la, en la humanidad en la que podemos hacer sí. muchas cosas. En la época medieval, por ejemplo, uno nacía carpintero, moría carpintero y no podía ser otra profesión. Pero ahora podemos ser todo lo que queramos. Sí. O sea, ya no hay condicionantes. Yo me acuerdo en el colegio para buscar información tenía uh -huh. que buscar libros. Cambia, ahora todo está en internet sí. y hay grandes maestros en YouTube. Podemos hacer lo que queramos en nuestras vidas y podemos tener todas las profesiones que queramos. No, ese es el claro ejemplo, ¿no? yo estudio a finanzas, derecho, he visto código también, hablo muy bien el inglés, hago eh, teatro, produzco, se pueden hacer muchas cosas. El, el punto es, como te decía, que es lo que he aprendido con el personaje de Roger, es el hambre por vivir. Y vivir también enamorado de la vida claro. y de lo que hacemos. Eso sí, muy importante. Bueno, nos vamos, has finalizado muy bien el tema del de, eh, sector de tertulia. Salud. Salud. A continuación, por favor, producción, eh, El Sector de Bitácora, donde nuestro invitado le vamos a pasar ciertas imágenes y nos va a ir comentando un poquito de qué le rememora estas postales que vamos a mostrar nosotros, porque es muy importante también conocer y recordar, que eso es lo más lindo, ¿no? Cuando sí. vemos una fotografía nos lleva a ese pasado y comenzamos a veces a aflorar ciertas emociones, ¿no? <música> Vamos con nuestro sector de bitácora aquí en Referentes. Te voy a pedir, querido José Luis, que veas la pantalla. Vale. Te vamos a pasar la primera imagen, por favor, para que podamos conocer un poquito más. Y también la gente que yo creo que está disfrutando de esta linda entrevista que hemos tenido. ¿Cómo te has sentido? La verdad, bien cómodo. Bien. Eh, bien cómodo. Siempre me gusta hablar del arte y poner... Eh, énfasis en ello, ¿no? Hay que, hay que cuidarla, hay que seguir promoviéndola y producirla. Sí, sí. Adelante, por favor, producción, esta imagen. Ah, uf. Para mí es alguien muy importante, a, yo creo que... Tu bisabuelo. Es, es mi bisabuelo, Manuel Rigoberto Paredes y Turri. Rigoberto Paredes y Turri. ¿no? Es, es uno de los más grandes eh, cronistas e historiadores de, de Bolivia como te mencionaba, fue el primer mestizo de mi familia uh -huh. y gracias a él eh, pues eh, estoy con el centro cultural cacique Señani, ¿no? Para mí él es el cacique Señani. Claro, y nació ¿no? el 15 de abril, un día antes de, eh, de mi cumpleaños, del 16. Ah, mira. Entonces tengo mucha, mucho respeto, admiración, me hubiera gustado conocerlo, sí. pero lo he conocido de alguna forma en sus libros. Claro, en sus libros, ¿no? A ver, la siguiente imagen, por favor. Uf, es, eh, Tobelito. Sí, es mi, mi tío abuelo Antonio Paredes Candia, un gran escritor, uh, un am amante loco por la cultura y el arte. Mi tío abuelo iba por los pueblos de Bolivia con un pianito armable, ¿Ya? que es como acordeón, y contaba historias con títeres. Ese pianito lo tengo en el Cacique Señal. Ah, ¡Qué lindo! Es un eh, gran. Eh, eh, eh, amante del arte boliviana, eh, también ha escrito grandes obras como el sambo Salvito, claro. ha escrito diccionarios populares, ha siempre ha, ha estado detrás de, de todo lo que es lo boliviano, lo cultural, sí. y sobre todo nuestro idioma popular. Tengo una gran admiración, lo pude conocer, lo, uh, lo pudo conocer, y, y siempre lo guardo, ¿no? sobre todo en ese piano. Muchas veces quisiera hacer teatro también y pienso en él. Ahora estoy trabajando también en otra dramaturgia que yo espero que para el 2024 la pueda tener ya, es que es El Sambo Salvito, ya que ese es un cuento claro. y, y. que y es, muy la quiero además. es muy conocido, la quiero volver o sea. en teatro. Hugo Pozo ya lo hizo, sí, pues sí, yo sí, quiero sí. hacer yo también mi, mi, mi versión en honor a, a mi Anto, tío abuelo Antonio Anto Paredes Carmel. Mira, claro, ¿no? Y él ha sido uno de los que ha registrado mucho el tema de lo que tú mencionabas, ¿no? De poder fortalecer esa cultura y esa historia. Y que hoy en día muchos de los estudiantes han, han podido leer parte de sus obras, ¿no? Sí, casi. ¿Vemos es. la siguiente imagen, por favor? ¡Wow! Ahí estás, cuéntanos. Cacique siñani Ahí es, bueno, es ese... Eh, ¿Dónde es? Ahí estamos, es el día de la chaya. Es, sí. Ya estábamos eh, comenzando. A mi lado está la Jaycee, que es mi compañera, con la que ella es la chica rubia, sí. Sí, ella es mi compañera de, desde que he comenzado, el cacique Señani. A su lado también está Teresa, que es con la que he comenzado eh, hace años con Broadway. Yeah. Ahí está eh, también eh, mi amauta, el poli, el policarpio es mi amauta, Gloria. <risa> cada mes siempre. So, A, mira, sí, siempre me hace. ¿Eres creyente de la cultura, de la cosmovisión andina? Eh, eh, me gusta eh, creer en, uh -huh. en ello, ¿no? Así, uh -huh. creyente profundamente. Yo creo que la fe es algo muy, muy personal, muy privada. Es de uno. Pero me gusta ser parte de este uso social, de esta costumbre, de este ritual. Me gusta alguna religión? Eh, no, no es que soy de uno u otro. Yo creo como Martín Scorsese eh, hace en su película El silencio, la fe es de uno. No es privada. Tengo alguna fe en algún lugar uh -huh. muy dentro de mí. Ah, muy bien. Y todo tu equipo acá, ¿no? Ese es, ¿no? Yo creo que esa puede ser mi fe en las personas. Yo creo que la fe es en las personas que podemos hacer un, un gran mundo. ¿no? Claro, qué linda. Es, ese, es, ese es el objetivo. Creemos en, en hacer muchas cosas, como te hablaba, abrir un teatro en cinco años en algún lugar de, del mundo con el nombre de Cacique Señani, exportando cultura artística, eh, cultura boliviana. Eh, ese creo que puede, esa creo que puede ser mi fe. La siguiente fotografía, por favor, vamos a revisar acá en el sector de bitácora de referentes. ¡Wow! Ah, este es Aquí en Las Tablas. En Las Tablas. Siete sí, es en, en abril en el Teatro Municipal. Estamos con el, eh, el elenco de, de Broadway, el segundo elenco, muy grande. Ahí está el, el poste de luz de Cotel. Hice una adaptación de la obra de Jonathan Larson a un contexto boliviano. Ya. Yeah. Para hacer homenaje claro. a nuestros bohemios. Así es. Y ahora vamos a hacer un poquito más eh, el, el, el tema de, del teléfono. Me sugerieron, ¿por qué no pones un chalequero? Me dijeron. Ah, ¿te ¿No te acuerdas, acuerdas de los chalequeros? De los teléfonos, claro. Claro, un chalequero ahí. Él te movías, Pablo, y, y, y él iba detrás tuyo, detrás ¿no? Tuyo. Con el celular y una cadera <risas> para que no te peles. ¿no? Así Oye, es. Oye, qué lindo. O sea, lindo. la idea es hacer, hice una adaptación en La Paz de los 90, Yeah. Eh, sobre esta obra para que la gente también pueda entender y sentirse identificada a mi lado está el Kevin Herrera un gran cantante está el Yodel, el Luis Elías que está haciendo de Pumba ahora en el ah, es una gran puesta escénica hemos hecho lo que se ha hecho en Broadway pues aquí en abril de, de este año la presentamos esta obra qué espectacular la verdad la producción ¿no? en la fotografía podemos ver esa magnitud que tienes ¿no? bueno ya casi para cerrar querido José Luis eh, como siempre, sí, con los invitados me queda mucho por hablar, pero vamos a tener otra oportunidad de poder compartir también contigo. Eh, como medio de comunicación vamos a estar en tu presentación de Rey León. Y ya hablando en esto, 8, 9, 10, y obviamente de aquí te vas a ir vos directamente a, a hacer lo que más te gusta y... Cuéntanos un poquito más en el tema de, de, de que la gente pueda asistir a, para poder disfrutar de esta, de esta importante presentación que vas a tener. Así es, el Rey León eh, hicimos, eh, decidí hacer el Rey León por un tema muy eh, evidente que estamos pasando ahora en, en el mundo, el calentamiento global. Ya. Estamos destrozando este planeta, mira el día de ayer, hace unos días también incluso vi noticias de que en Santa Cruz estamos a los 40 grados. Mm. Entonces, ese es el planteamiento que hace Tim Rice, el escritor del Rey León, que dice que hay un orden natural, eh, que se ha apropiado el ser humano y lo ha destrozado. Nos plantea los, a los seres humanos como las llenas, pero pues como cuenta en el Rey León, hagamos Ajá. lo que hagamos, igual el orden natural va a volver a, a imponerse. ¿No? Habla mucho de, del tema racional, porque dice... Eh, ...lo que ha destrozado es lo racional... ...por eso uh -huh. el Ingo Llama, Niume Mamabala... ...es aquí viene el tigre y el león... ...el tigre es lo racional y el león es lo natural... Scar está dentro de la cueva, la caverna... ...la uh -huh. caverna de Platón... ...no es ese planteamiento que hace... ...es lo que me ha motivado a elegir a Rey León... ...como un musical en el que podamos dar un mensaje... ...en el que estamos destruyendo este mundo... Pero no nosotros como especie animal, la especie animal que somos es homo sapiens, sino quienes están, por ejemplo, nosotros somos naturales, de hecho, claro. lo racional. Lo racional no es natural y eso es lo que ha logrado apropiarse de una naturaleza que no conocemos, deformarla uh -huh. y hacer lo que queramos. Y lo que no hemos tomado en cuenta es que la estamos destrozando y hay un equilibrio que se está destrozando, como el Mufasa, el padre de Simba claro. le dice, hay que respetar este equilibrio. Y ahora estamos sufriendo esto, el lago Popó se está secando, sí. etc. Esa es la razón por la que hemos hecho el Rey León. Y lo vamos a seguir comentando, lo vamos, vamos a seguir manejando ese mensaje. Estamos con diferentes activistas también del Calentamiento Global, eh, gente naturalista, etc. ¿Por qué elegiste el Teatro Municipal? Obviamente tiene mucha historia, pero me imagino que es el que va a dar el, el acorde para, tanto al público como para ustedes los artistas para poder trabajar... Lo emocionante que va a ser tu presentación. Así es. Es uno de los teatros más completos que tenemos en Bolivia. Eh, deberíamos tener alguno más. El Chuckyago Marca está casi al nivel del, del Teatro Municipal. Y para hacer una obra como esta, por ejemplo, se necesita bastante equipo. Para El Rey León, por ejemplo, estamos construyendo un ciclorama que hace que cambie la parte de atrás de colores de forma violenta y necesitamos una serie de lámparas, eh, leds, eh, licos, fresnels, y hay muchos eh, eh, eh, temas técnicos claro. que un teatro profesional como el Alberto Saavedra Pérez nos ofrece. ¡Qué lindo! ¿No? Rodney, que es ahorita el secretario, está muy contento. Hemos hecho un gran trabajo en RENT en abril y por eso está, eh, con, to con todo Acostando el apoyo, por esta producción que estamos uh -huh. haciendo. Sobre todo para que la gente empiece a tener una experiencia eh, Broadway, una experiencia internacional uh -huh. en Bolivia. Eso es lo más importante. ¿no? Así es. Querido José Luis, si tuvieras que escribir la historia, ya sea una, una obra musical o una obra de teatro, de tu vida, ¿qué título le pondrías? De mi vida, mucho. Eh, uf. Eh, nunca me he puesto a pensar... <risa> No sé si la escribiría, tal vez, no, no sé, en un tema, ¿no? Tal vez eh, lo que sé me gustaría eh, un poco, eh, no sé, entregarlo a la sociedad. No sé, escribir un libro, el método Aptapi le podría poner el nombre. ¿Por qué? Un tipo de metodología de trabajo en el que creo que pues, estoy usando en muchos de los emprendimientos que hago, que me gustaría compartir con la sociedad. Claro, las ASTAPI es esa reunión entre es, varios es. y donde todos compartimos al, en el centro de, ah. de, de todo lo que hemos aportado, porque todos aportan para comer algo, ¿no? Ese es. Algo por ahí, algún día. esa línea. Sí, me gustaría compartir todo lo que he aprendido en diferentes lugares del uh -huh. mundo. Si en algo puedo ayudar y, y en algo puedo aportar, pues tal vez lo poco que sé, me gustaría dejarlo así. ¿Qué les dices a mi audiencia que muchas veces después que sale el programa... Me escriben a nuestra página, les agradecemos muchísimo. Y dicen: Mijito es bailarín, mijito es actor. Y a veces en Bolivia, este tipo de profesiones hacen que uno, que, que los papás digan: No, mejor estudia algo, una profesión entre comillas seria. Y de ahí dedícate al teatro, a la música, al canto. ¿Qué les puedes decir a esas nuevas generaciones y sobre todo también a las, a las mamás y a los papás que tienen niños artistas y que a veces un poquito, lo, o que tienen talento y que un poquito los frenan por el mismo hecho de ir más por el camino seguro? Claro. Eh, bueno, no hay nada seguro ¿no? Eh, en esta vida. Lo que sí puedo dar el consejo es a los artistas o a los que quieren ser artistas es el compromiso. Yo creo que no hay artista malo ni bueno. Yo creo que hay artista comprometido, muy comprometido y menos comprometido. Y el compromiso se basa en, en, en el tema del tiempo, cuánto tiempo le dedicamos a esto, ¿Cuán, cua, cuán autocrítico podemos ser con nuestro trabajo. No creo que nadie haya nacido con talento así, creo que firmemente nos eh, creamos, nosotros nos generamos un talento con la perseverancia. Mira, Albert Einstein, que ha sido uno de los más mm -hmm. grandes pensadores, empezar a hacer muchas de sus teorías y muchos trabajos a una edad muy, muy, muy avanzada. Uh -huh. Porque él mismo dice: Mi juventud la he desperdiciado, entre comillas, en libros, estudiando, etc. Sí se puede llegar lejos. Hace poco han ganado el Vladio, un, un, un que se llama un Grammy, un Latin Grammy, eh, bolivianos. Así podemos. Lo único que sí es el compromiso. Podemos brillar en cualquier profesión que decidamos. Pero el compromiso es lo que va a determinar si nos puede ir muy bien o mal. Da igual la profesión que elijamos. Si van a ser artistas, es más difícil. Nos está costando armar un mercado. Pero si están comprometidos con esto, con esta carrera, yo estoy más que seguro que les va a ir muy bien. Muy bien. Compromiso, nos quedamos con esa palabra. Gracias querido José Luis por habernos acompañado y estoy seguro que nuestra audiencia de A la Televisión ha disfrutado de esta extraordinaria entrevista con un tremendo talento, un gran profesional y que apuesta por la cultura de nuestro país. Qué gusto haberte entrevistado gracias, querido por... José Luis. Muchas gracias y pues los espero el 8, 9, 10 y 11 de diciembre en el Teatro Alberto Saavedra Pérez de la Ciudad de La Paz para ver el musical de Broadway, El Rey León. Teníamos el avance, los dejamos con estas imágenes, por favor, y audio ambiente. Gracias a toda Bolivia que nos ha acompañado, estuvo con nosotros nuestro invitado especial, referente en la cultura y en el aporte a las tradiciones de nuestro país, José Luis siñani Hasta el próximo sábado. Broadway Bolivia nos trae uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos. El Rey León Gracias a la producción de Cacique siñani Llega este musical A la paz 8, 9, 10 y 11 de diciembre En el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez Sigue las redes de Broadway Bolivia Para no perderte ningún detalle